Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles, de la semana del día lunes 29 de agosto, al domingo 4 de septiembre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues yo me encuentro muy bien, de muy buenos ánimos, Este, por mi parte ahorita está Tomando a cabo la exhibición de arte en Suiza, donde participo virtualmente con cinco cuadros. Este, y bueno, me encanta, está muy bien organizado. Y tanto así que pusieron hasta una liga para que puedas vi visitar virtualmente la exposición. Este fuera de eso pues todo bien estoy avanzando muy muy bien con el retrato de mi padre la verdad me está encantando cómo está quedando y es muy chistoso cómo está fluyendo ese cuadro y pues a la vez me sirve un poquito de terapia ante la situación de que bueno mi padre ya tiene una edad muy avanzada y en cualquier momento puede ser que ya trascienda ah, para quien está siendo muy difícil obviamente la situación es para mi mamá pero bueno, también he aprendido a que sepas que le corresponde a quién trabajar. Y este por más empatía o amor que haya hay veces que pues se tiene, tiene, tiene que resolverlo la otra persona. ¿no? Entonces bueno. Vamos a ver, para esta semana del 29 de agosto. Quedan abiertos los comentarios fines de mes hasta el 4 de septiembre. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. God, Dios, y dice, I step out of the way and surrender any need of control. Justamente en lo que había hablado con mi madre. And in order to make room for God's healing love, so a ver, perdón En order to make room for God's healing love To flow through me and the situation Dice Dios Yo me hago un lado y me rindo Ante la necesidad de controlar En orden de ser lugar suficiente Para que el amor sanador de Dios Fluya a través de mí y de esta situación entonces, bueno, es confiar, soltar, dejar las cosas en manos de Dios. Para el día el lunes y martes la carta dice, iluminación, es el arcángel Jofiel. Y dice, arcángel Jofiel, lléname de, con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, Limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad alumbró al igual. Para el miércoles y el jueves, la carta dice: Abundancia. Ay, esto siempre es bienvenida. Y dice: Arcángel Uriel, exclama abriendo tus brazos: acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi Dios supremo ahora. Soy digno de recibir. Y por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice, Bendiciones, pureza. Arcángel Gabriel y dice, Con la pureza de tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante, aunque tu ego dude, son regalos divinos constantes. Amén. Bueno, ya la verdad, como siento esto, eh, francamente es como cosechar este finales de mes, principios de mes. Es realmente rendirnos, como dice la carta, ante la situación, rendirnos ante el poder de Dios, rendirnos ante la voluntad divina, rendirnos ante lo que no podemos cambiar, rendirnos, ante la presencia de lo divino, ¿no? Soltar esa necedad de mucha gente, como lo he comentado, de mi mamá, mi hermana y mi papá, de controlar, ¿no? De soltar, soltar, dejar que las cosas fluyan, que de solito todo fluya. Y bueno, yo de lo que entiendo, eso es, al fin y al cabo, lo que nos va a permitir... El camino a la iluminación, el cosechar abundancia, el cosechar bendiciones, el cosechar bienestar, ¿no? Esto va a ser como, aquí está el resultado de todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? La verdad siento que es, va a ser una muy muy buena semana, este, muy sencilla, porque bueno, va a ser como de manifestación de resultados positivos, ¿ok? Bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. ¿Qué tal? La celebración. Ya me no ah, que saliera bendiciones acá también. Como ha salido un milagro. Bueno, celebración. Celebra, ¿no? Celebrate, celebra tu cumpleaños, celebra. ¿Ok? Bueno, creo que queda bastante claro. Ahora sí que va a ser muy corta esta lectura. Te mando bendiciones donde quiera que te encuentres. Un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namaste.